Checa, checa, ahora en paso al karateca con la mata al cannabis cuando la flor ya está seca. Hey checa, checa, ahora en paso al karateca con la mata al cannabis cuando la flor ya está seca. Estoy detrás del micromama, estás esta la mierda que me tramas y mi hipa por la pipa no por tipas en la cama es el flow del cuentos con historias me presento tengo smooth para este ipod y pongo pastel. yo no miento cuando escribo prendo uno y me motivo solo veo pocas cosas como la muerte de cupido y solo son pelipintadas pintadas con las botas y el escote y su amor todo interesado solo unas Palazote, si mi música es de fondo No hay fondas, espacio un que aquí se vuelve Feo, como esos con bigote Y es que anote lo que sienta, pero nunca me lo cuente Y mi equipo es el más grande, no me importa Si desciende, son las luces de diciembre Y esas fiestas que me estorban, yo Me estoy volviendo loco, por apuntes de las normas Y mis formas son el canto, alegría y depresión Es el encanto como el banco El levanto en la prisión, la habitación Se desordena, pero nadie organiza esto Aquí sabemos poco loco, es su hobby El baloncesto, yo demuestro lo que sé Cuando metáforas estallan, joyas en palo por café y mañana otra batalla Y es que vaya donde vaya Y na mitad china estalla Sin pantalla y sin conciertos ofrecidos en la playa Con la talla y el estilo Aquí tumbamos su puerta Si yo caliento la garganta Su musiquita ya está muerta Yo no soy una estrella ni faranduleo en Medellín No tengo entrevistas y solo salía en mi magazine. Si yo fuera tonto no escucharía esta música la musa y no una pamplemusa Que se usa para la lúdica Super fuerte sin la suerte Un poeta destrozado que tiene trozos de papel Y no el chisme más trinado Y azotado en esta pista del sol medita hundo y ese pato solo dice Mientras, hundo. Soy la luz de la ventana cuando el sol solo se asoma y si su disco vende mucho que compita con McDonalds y mi zona franca es esta, porque escupo la verdad su novela es una cena que nos revela novedad Hey Checa Checa abran paso al karateca con la mata al cannabis cuando la flor ya está seca Hey Checa Checa abran paso al karateca con la mata al cannabis cuando la flor ya está seca